Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los galicismos. ¿Qué es un galicismo? Es una palabra francesa eh, que el español, pues, se llevó de Francia para usarlas en español de España o en español de América Latina. Bueno, no todos los galicismos se van a usar en el mismo país. Eh, los que hablan español están en muchas partes del mundo, son casi 500 millones. Entonces, vamos a ver los galicismos que se usan y en los comentarios me van a decir si en su país se usan o no. Eh, entonces, sí. Galismos, palabra que viene del francés, importada. A veces los galicismos son palabras que vienen del francés que los franceses mismos tomaron de otras lenguas. Pero igual vamos a decir galicismos porque igual lo usan más los franceses. Vamos a empezar por la comida. Bueno, la, la gastronomía frances, francesa, siendo tan internacional, obviamente hay muchas palabras que van a usar de la gastronomía. Pues la primera que me llega, eh, que se me ocurre es crepe, Bueno, crêpes o crepa creo en México... Bueno, los crepes que son redondos y si les puedes poner cosas dulces, como Nutella. Bueno, la Nutella, no olvidemos que es de Italia. Bueno, se puede colocar frutas o puede ser también de sal con pollo. Hay miles de cantidades de crepes, pero bueno, la palabra crepe en francés es diferente a la pronunciación a crepe en español o crepa. Crepe. Entonces, ya saben. Otra palabra, el champaña. Bueno, champaña, ya saben sabe que el champán pues... Es una bebida que es un poco cara Bueno, yo no consumo Champagne Pero bueno, es una bebida Y viene el francés Entonces en México creo que dicen Champagne O no sé cómo lo dicen en su país Me lo pueden decir en sus comentarios Pero Champagne en francés Crêpe, Champagne Seguimos con el Croissant Bueno, Croissant todo el mundo lo conoce Que parece una luna eh, Una semiluna cuando está así Le Croissant en francés eh, Entonces es de la pastelería francesa bastante famoso Seguimos con la comida Mm, cordon bleu, o cordon bleu, lo escucho mucho en Colombia, no sé cómo será en sus propios países, le cordon bleu, o por ejemplo también le filet mignon, bueno, no sé cómo se dice en su país, a no puede, puede que no exista tanto el filete mignon, o no sé cómo lo dicen, le filet mignon en francés, creo que en Colombia es filet mignon, creo, entonces sí, y tenemos también la palabra chef, bueno, chef en francés es jefe. Me imagino que llegaron muchos cocines, cocineros franceses, los jefes cocineros, y escuchaban que le decían chef al jefe cocinero. Entonces aquí lo adoptaron como, bueno, el chef es el cocinero, pero al final era el jefe cocinero. Entonces chef viene de la palabra francesa que chef, pero en francés es chef cuisinier, para hablar del jefe cocinero, bueno, del chef en español. Seguimos con otra palabra, bueno, ya se acabó la comida, complot, en francés complot, es cuando personas se organizan para que algo no funcione bien, para dejar que algo se acabe, algo así, o sea, como interferir en algo para que no funcione, lo complot. Entonces el complot se puede usar en varios temas, eh, puede ser hablando de los Illuminati que hacen complot contra nosotros, bueno, no voy a hablar más de esto. El carné, el carné, bueno, en Colombia se usa como como una tarjetica en general que tiene un chip para pasar los torniquetes o cosas así, como una identificación. En francés no tiene a que ver. Le carnet en francés es un pequeño cuaderno. Entonces, no sé por qué se cambió tanto el le carnet al carnet o carnet, tal vez en algunos países sudamericanos. Uh, bueno, le carnet, un pequeño acuerdo Luego tenemos el le collage Bueno, se sabe que en Francia pues hay mucho arte Que es como la cuna del arte Bueno, era, ahora no sé qué país es más artístico del mundo Tal vez Francia todavía Pero obviamente en los años mil, 1900, 1800 O sea, hubo muchos años que llegan todos los, arte, los que hacían arte Los artísticos como Frida Kahlo, por ejemplo Bueno, no voy a hablar más de esto Pero le collage, en francés es le collage, collage Para pegar cosas o bueno, no sé qué más se dirá ¿Para qué más sirve? No soy bueno en arte, pero collage, viene el francés. Eh, seguimos con amateur, eh, bueno, aficionado. Entonces lo más chistoso es que, bueno, en Colombia no lo usan tanto amateur, no sé si en su país lo usan mucho, pero amateur, eh, amateur en francés, pero lo chistoso es que en francés se dice aficionado, o sea, es un hispanismo, haré otro video con los hispanismos, pero amateur lo, usamos, lo usan algunos países sudamericanos. En francés se pronuncia amateur. Seguimos con el debut, el debut, bueno, en español eh, de América Latina, no sé qué país lo usan mucho en Colombia, por ejemplo, el debut es como cuando empieza un famoso, o sea, los, los primeros pasos de un famoso. En francés, debut es el inicio, el inicio de cualquier cosa, el inicio de una película, el inicio de, de la muerte, bueno, es un mal ejemplo, pero el inicio de cualquier cosa, le debut en francés. Seguimos con déjà vu. Bueno, incluso los ingleses lo usan el déjà vu, creo en español lo dicen así, es cuando una impresión de ya haber visto algo, porque déjà vu es ya visto, vu como el participio pasado de voir, déjà vu y déjà, ya, o sea, ya lo hiciste, tu has déjà fait, bueno, no voy a hablar francés más. Eh, seguimos con ahora una serie española a la moda, bueno, no viene de aquí la palabra, pero élite. Eh, bueno, vamos a la película en portugués: Tropa de Gielichi. Tropa Gielici? Bueno, Tropa de Elite en español. Elite en francés. Elite son como los número uno, los, como los más fuertes en algo que se reúnen entre ellos. Los número uno reunidos. Elite en francés. El baile, bueno, vamos a ver en el otro video que en francés se usan muchos hispanismos para hablar de bailes Ya que en América Latina ustedes son los mejores del mundo en el baile, como la salsa, etc. Bueno, son palabras que veremos que, que hemos tomado del español en francés Pero ustedes nos tomaron una palabra, es el ballet Un tipo de baile bien antiguo y bueno, no, no voy a criticar porque tal vez algunos lo bailan Pero es bien viejo, el ballet o le ballet en francés el argot, el argot, argot en francés, pues son palabras que se usan, por ejemplo, gente de la calle para entenderse entre ellos, o sea, lenguajes específicos que un grupo de personas se puede entender. Argo, el argot. Um, seguimos con eh, gourmet, gourmet en español. Bueno, en español eh, gourmet se va a ser más restaurantes como caros el restaurante gourmet en frases gourmet se usa más para una persona que sí tiene buenos gustos bueno buenos gustos entre comillas es una persona que le gusta pues, cosas rafinadas caras de la comida no quiere decir que sea mejor pero bueno gourmet, una persona gourmet, eh, gourmet en español eh, hotel, bueno el hotel, el hotel se usa mucho en español eh, de américa latina por ejemplo en español de españa eh, vamos al hotel o se puede también decir pero hostal, bueno no sé, si sí en algunos países se dice de una manera diferente Pero hotel viene del francés para dormir, obviamente eh, Seguimos con afiche, mm, en francés un afiche Bueno, un afiche en francés puede ser una publicidad de algo O puede ser, sí, también un, algo pegado a la pared, de, una imagen pegada a la pared, un afiche eh, Un afiche en español, creo que es el mismo científico el mismo término, el mismo significado creo en español um, afiche. Eh, Seguimos con une boutique, un boutique Bueno, una boutique en español Una tienda, bueno, se usa mucho aquí para la ropa En francés no es obligatoriamente la ropa Puede ser un boutique de, video, de videojuegos Bueno, un boutique uh, El color beige beige Bueno, no tengo nada beige en cerquita uh, Tal vez la cobija, bueno beige, bueno, la cobija puede ser beige, eh, bueno, se sabe que las mujeres tienen mejores ojos para los colores, entonces no sé para mí eso es beige, pero no sé para ustedes, bueno, la color beige, beige, eh, seguimos, eh, el chalet o el chalet, casas que tienen jardines, casas lujosas en general, los chalets en francés, el chalet o el chalet, bueno, no es tan el término más famoso del mundo, pero viene el francés, Seguimos con le cliché, un cliché, un estereotipo, el cliché, bueno, le cliché en francés. Eh, seguimos con Premiere, Premiere creo que es como la, la primera película que llega, la primera película que llega el mismo día, bueno, en francés Premiere es primera, se puede usar también para... La película, la primera película, o sea, cuando llega el primer día de la película o se puede usar para miles de cosas de primera Una mujer va a decir, yo soy première, soy primera, etc. La primera cosa, la primera cosa, etc. Seguimos, bueno, se lo hubiera podido poner, me equivoqué en la, la, la comida, le menu, el menú Bueno, la carta de un restaurante también, bueno, de la comida, obviamente la gastronomía francesa otra vez Um, un souvenir. souvenir Bueno, en francés es lo mismo que recuerdo Pero también puede ser un recuerdo mental Un souvenir de su infancia Pero bueno, en español se usa más un recuerdo De comprar un recuerdo, un regalo Pero en francés puede ser exactamente lo mismo Que un recuerdo, un souvenir Y también se puede usar para un recuerdo a comprar um, Un tour Bueno, un tour bueno, en Francia tour puede ser una vuelta, puede ser también un tour turístico, etc. Bueno, en español de América Latina sería más un... Bueno, en español de en España, España también lo mismo como un tour turístico, ¿cierto? Bueno, un tour. Um, puede ser también torre en francés. Un tour. Bueno, tiene muchos significados, pero eh, viene del francés. Eh, seguimos con el cine. Bueno, se sabe que Francia inventó el cine, aunque el mejor cine del mundo, creo que lo queramos o no, es gringo. Um, el rol el rol el rol bueno el papel de, de un protagonista un personaje el rol y eh, también tenemos le bébé, el bebé el bebé bueno bebé viene de francés y creo que el francés lo tomo de baby el eh, bebé bueno en español bebé um, y masacre masacre viene de francés masacre eh, una matanza era en español antes, pero ahora se pusieron los dos. Un mas una masacre o un masacre. Me hicieron dudar en los comentarios, me pueden decir si es femenino o no. En francés es masculino. Un masacre, eh, una masacre creo en español. Ahora vamos a ver las palabras que cambiaron, o sea, lo tomaron en francés, pero lo, lo usaron más bonito. Bueno, más bonito es subjetivo, pero más español, más al acento de ustedes. Vamos a ver antes, francés palabras francesas que ustedes lo pusieron muy pronunciado con el español. Empezamos con le chauffeur El chauffeur, bueno, no cambia tanto Pero le chauffeur, el conductor El conductor, eh, bueno, el que maneja en un bus O lo que sea Le chauffeur eh, Marionette Marionette, una marionette Bueno, una marioneta creo Bueno, sí, viene el francés el Títere también, ¿cuál es la diferencia entre marioneta y títere? Siempre se me olvida Creo que uno es así, con, con hilos Y otro con una mano adentro a eh, eh, La peluche El peluche Bueno, ¿quién no tiene un peluche? Si no lo tienen, yo les envío uno No, mentira Bueno, si es una mujer, sí eh, El peluche eh, La peluche pues, pues, ya se sabe qué es No sigo más Un sabotaje Bueno, sabotaje Sabotaje Incluso en inglés lo usan sabotaje eh, Sabotaje es destruir algo se, se usa mucho en la guerra Destruir un algo para molestar a alguien, destruir algo, un equipo, una máquina, lo que sea, se puede usar, se puede usar sabotaje, sabotaje. El boulevard, le boulevard, boulevard, uh, le boulevard, el boulevard, normalmente es como uh, cuando hay muchas vías, tal vez, tres muchas vías con árboles entre las vías, bueno, muchas vías para muchas carreteras, le boulevard, bueno. No, no cambia tanto eh, Ahora esa palabra sí cambia completamente La pronunciación, la escritura, más o menos Le parfum, el perfume eh, Bueno, se sabe que los franceses Son reyes del perfume eh, Le parfum Entonces viene de perfume viene de parfum Le massage, entonces no sé por qué El francés de masaje, eh, massage Massage bueno, debería venir del español más bien, porque hay, creo que en América, la, América Latina son mejores para los masajes que los franceses. Bueno, que son los asiáticos que tienen la fama de hacer buenos masajes. Pero viene del francés, masaje, masaje. El tren, viene de la palabra train. El tren, bueno, para desplazarse. No sé por qué la tomarán en francés. Um, y el pasaporte, viene de pasaporte. Pero tampoco sé por qué viene en francés, o sea... Qué raro, porque todos los países necesitan un pasaporte. Bueno, yo estoy para decir de dónde vienen las palabras. Luego ustedes pueden buscar la etimología, o sea, de dónde vienen. Y, y sería interesante, pero bueno, es un video rápido de decir que viene del francés. Otra palabra que viene del francés, coqueta, coquette. Bueno, coqueta y coquette es diferente. Coquette sería más vanidosa, una mujer que se cuida mucho. No es obligatorio que lo haga para... Para, para coquetear <ríe> Mientras que mmm, coqueta en español Si sí es más para coquetear Bueno, casi igual Pero coqueta en francés, coquette sería más una chica vanidosa Y bueno, acabamos eh, Con el garaje Le garage en francés Bueno, no sé por qué lo tomaré en francés Pero es un galicismo Entonces, si se acaba el video, Hablé mucho eh, espero hayan entendido que al final, no digo que el francés es la mejor lengua en el mundo, ¿no? Pero vemos que algunas palabras vienen del francés, obviamente hay más anglicismos como full, en Colombia lo usan mucho, bueno, no en todos los países, obviamente hay muchos anglicismos, en francés también usamos muchos anglicismos, pero haré otro video, si les interesa, de hispanismos, de palabras que vienen de su idioma de ustedes, vienen muchos de América Latina, mucho de la lengua indígena, que los franceses Tomamos. Bueno, sería tal vez interesante. No olvides poner un like y chévere, aprender un poco de la literatura, no, de la lingüística, perdón, y aprender del francés. Ya hablan francés, ya pueden coquetear a una chica coquette, ya que son unos expertos en francés ahora mismo. Bueno, hasta luego.